Muy buenos días, bienvenidos a Transformación Estratégica, un sábado más por acá. Agradecerle a todas las personas que nos siguen semana a semana en Transformación Estratégica y, y muy agradecidos con la plataforma Play por darnos las amenidades que nos dan en, en este streaming que estamos teniendo el día de hoy. Buenos días, Marvin. Hola, Julio. Buenos días y buenos días a todos los que nos acompañan. Yo cada vez más emocionado, Julio. Yo me siento cada vez más cómodo aquí en Play. Yo siento que el cambio ha sido súper positivo y toda la gente que nos sigue diciendo semana a semana del cambio, yo estoy muy emocionado con la familia de Play. Totalmente de acuerdo, eh, Marvin, yo creo que Play eh, ha calado, ha calado en transformación estratégica, la gente nos lo dice, las personas nos lo dicen, eh, muchas, muchas personas que nos siguen y que nos han seguido en ese proceso de transformación y eh, que ya llevamos más de 20 programas y a, a, hay que dejarlo en claro, ¿verdad Marvin? Sí. Nada despreciable. Y las personas que siempre nos siguen nos han dado muy buenos comentarios de la nueva plataforma Play. Y con muchas sorpresas que van a venir más adelante. Definitivamente Play es, es una, una nueva forma de, de comunicación eh, que permite no solo el tema de streaming, sino muchas cosas más que más adelante vamos a estar hablando. Pero agradecerles a, a, a todas las personas que nos siguen. Y, y sí, muy contentos. Muy contentos porque vienen nuevos proyectos eh, con Play. Y nuevos programas también, Marvin, interesantísimos. Sí, yo creo que sería bueno que la gente, bueno, ahí nos mande por las redes sociales. ¿Qué les gustaría que, que, que tengamos de invitados, verdad? Siempre en la parte de empresarial, en la parte de desarrollo de negocios. Pero también, qué interesante que nos pusieran ahí en las redes sociales. ¿Qué tipos de programas les gustaría ver por acá? Por ahí ya tenemos y vamos a ir como adelantándole tal vez un poquito. Venimos con un programa deportivo, este, por ahí hay otro programita de música, famoso Sin Autotune de mi compañero Julio, 16. lo estamos quemando, no, todavía no, no, no, no, para nada, ya si Dios quiere pronto sale el programa, un programa muy bonito, un programa que va a tener ciertas especialidades en temas de música, vamos a vivir los, los años 60, 70, 80, y vamos a tener especiales de salsa, vamos a tener especiales de merengue, vamos a tener especiales de dancehall reggae, en ese de salsa me que invitar, ¿no? por supuesto, por supuesto, entonces, y... Muchos especiales vamos a tener y, y la verdad muy contento porque es un formato eh, que creo que va a llamar mucho la atención a los amantes de la música. Así que eh, desde ya invitarlos a, a que, a que um, sintonicen pronto los nuevos programas en, en Play eh, y este particularmente sin Autotune que ya va a salir a la producción si Dios lo permite. Y también, oh, bueno súper contentos porque tenemos patrocinador nuevo. Así es. Hoy nos acompaña la Junta Blen, ahí está el cafecito de la Junta. Café, café delicioso, café boutique, que llaman, ahí vamos a estar haciendo ahorita la mención del cafecito, así que un saludo a la gente de la Junta y súper contentos de que nos acompañen también en, en, en, ahorita en transformación estratégica. Nos hacía falta el aroma no, de café, y qué aroma, digamos, este, y qué café, sí, definitivamente, un, ca un cafésazo, ¿verdad? estamos eh, contentísimos, eh, no hay como tener un patrocinador, pero tener un patrocinador de calidad es tremendo, y la Junta, un café espectacular, definitivamente. Y bueno, vamos a, a iniciar con el tema de hoy Marvin, tenemos una invitada muy especial, cuéntenos un poquito. Vamos a ver, tenemos una invitada, y cuando conversábamos fuera micrófonos sí. eh, le preguntábamos a Yaglin, la invitada de hoy, es un emprendimiento textil, entonces ahorita vamos a empezar, o ella nos va a empezar a contar toda la historia de, lo, de cómo empezaron, ellas, de las cofundadoras de la, de la marca de Yabuyensu. Entonces, ahorita, ahorita, como les digo, estábamos hablando fuera de micrófonos y nos contaba un poquito de cómo empezaron. Ella empezó súper, súper joven. Entonces, yo creo que ella, ella trae una historia bastante, bastante grande. Sí, sí, sí, totalmente. Y no, para nosotros es un placer recibirla el día de hoy, Jorning. Bienvenida al, al programa de transformación estratégica. Esperando, primero que todo, que disfrutes el espacio. Eso es, es lo, lo más importante, que disfrutes. Y también, eh, para nosotros es un placer tenerte con nosotros. Y eh, darte la bienvenida. Y, muchas gracias y, y conversar y conversar un poquito del tema de, de, de yahoo que me parece que es una es un emprendimiento bastante interesante como ustedes saben nos siguen muchos emprendedores y siempre estas historias impactan en cada una de esas personas que no solo están desarrollando su negocio verdad sino que también eh, tienen la oportunidad de estar o iniciando o ya con su negocio eh, armado y muchos de los consejos que ustedes puedan dar y eh, eh, calan muchísimo las personas que nos siguen en, en, en este programa. Así que darte la bienvenida, Jerling Y cuéntenos un poquito su persona. ¿Quién es Jerling Primero que todo, para, para empezar con, con el tema. Buenos días. Eh, muchas gracias por el espacio, por dejarme compartir acá nuestra historia familiar. este de Una chica normal, con muchas ganas de, de trabajar, de seguir surgiendo, de también de darle oportunidad a otras personas de que se puedan unir a la empresa y y que también eh, pueda sur, eh, surgir ellos, eh, generar trabajos, que creo que es algo muy importante, en, más en ese tiempo de, de la pandemia, ¿verdad? Que Totalmente. hay muchas personas que se han quedado sin, sin trabajo y, y bueno, feliz de poder dar esa oportunidad. No, súper bien, Jarlín. Eh, eh, aquí hay una historia eh, tremenda de y eh, Yo quisiera que empecemos con la historia, ¿verdad?, particularmente, porque tenemos que contar muchas cosas en relación, per se al negocio, que inclusive hay oportunidades de negocios para muchas personas que quieran verse dentro de un modelo de comunidad muy interesante que tiene Yabú. Pero eh, empecemos con la historia, Jarlín. Cuéntenos un poquito de esa historia. ¿Cómo nace todo esto? Eh, entiendo que es, es un tema familiar, que nace de la familia. Entonces cuéntenos un poquito de esa historia. Hace 16 años... Eh... Bueno, había un lote, eso era lo que se tenía. Eh, un señor llegó con una idea loca de ofrecer eh, que unas máquinas a cambio de lote. Entonces, eh, por el lote se adquirieron las máquinas. Inicialmente era solamente familia, siete personas, eh, un negocio bastante chiquitito. Eh, ya después ahí empezaron a incluirse en algunas amigas de la familia a, a coser. Eh, ya con el tiempo ha ido creciendo bastante, gracias a Dios. Eh, ahorita contamos con un personal eh, aproximadamente de 50 personas en planta. Eh, el 80% son eh, mujeres mayores de 40 años. Okay. Eh, por ahí empezamos solamente maquilando. Ya con el tiempo empezamos a, con nuestra marca de Yahoo, que ha ido creciendo eh, con el tiempo también, gracias a Dios. ¿Ustedes le maquilaban a, a, a gente que quería producir? Sí, nosotros maquilábamos para otras marcas. Y en algún momento nos dijeron, bueno, eh, el costo de ustedes tal vez es un poco más elevado porque ya no era solamente familia y había maquilas ya chiquitas empleado, de familia. Doctor. Entonces dijimos, uy, de ahí cómo vamos a dejar a tantas personas sin, sin trabajo, ¿verdad? Entonces empezamos a, a meter la marquita ahí poco a poco. Y ya fue creciendo y pudimos mantener el personal que teníamos. ¿Y siempre fue de jeans o hacían otras cosas? Siempre ha sido de jeans. Ese fue el, como el core inicial del negocio. Correcto. Qué bueno, qué bueno. Y eh, eh, entonces es una empresa de tu familia. Sí. Y, sí. Y, ¿Y nace de quién específicamente? De mi mamá y de mi tío. ¿De su mamá y su tío? Sí. ¿Y eso inició hace cuántos años? Dieciséis. Dieciséis años ya. Sí, chiquitos yo inicié con ellos y tenía 14 años. Wow. Desde wow. ese momento empecé a trabajar con ellos. ¿Y a dónde están? ¿A dónde están ubicados? En San Pedro de Barba. En San Pedro de Barba, Heredia. Sí. Ah, okay, qué súper bien. Y esa, esa, eh, esa evolución me imagino que, que, que se ha venido dando, me imagino que hace muchos años cuando empezaron, eran pequeñitos y ahora no me imagino la, la magnitud de, del negocio que tienen, ¿verdad? Sí, es bastante grande ahora, gracias a Dios, pero sí, empezamos pequeñito y hemos ido poco a poco con altos y bajos porque han habido momentos así que uno dice, uy, se vino una mala verdad, pero gracias a Dios después de eso siempre se vuelve a subir. ¿Y cuántas y, personas trabajan como ustedes más o menos? En la, propiamente en la fábrica, eh, son como 50 personas en, en planta. Wow. Adicional a eso, los vendedores. Y ahora, eh, pues, eh, estamos trabajando con otras maquilas. Eh, metimos productos nuevos, la maquinaria nosotros es pesada, solo es como para jeans. Ahorita estamos vendiendo eh, camisas de chico, blusas. Eh, bañadores, entonces le damos trabajito a otras maquilas que están en zonas rurales y por ahí sí tenemos ya como cinco maquilas que nos están ayudando. Wow. ¿Qué, eh, qué lindo es el patrocinio cruzado, ¿verdad? No, pero es que lo que yo iba a decir es, Marvin que Chiva sentir el compromiso de estarle dando trabajo a 50 personas claro. dentro de tu, de tu empresa, yo me imagino que eso debe sentirse uno, primero más que orgulloso, es el sentido de la responsabilidad de tener un negocio que le está dando de comer a 50 diferentes familias, ¿verdad? Ojo, yo creo que tenemos que, que hablar del tema del tiempo, son 16 años, ¿cierto? Sí, correcto. Okay. Crear una empresa con 50 empleados hoy por hoy en 16 años también es, es algo de, de, de alabar, creo que Totalmente. Tiene, tiene mucho mucho peso, ¿verdad? Porque hemos hablado y en este programa se habla de lo bueno y lo bueno, de lo bueno y lo malo de la parte de emprender, porque, bueno, me, me acuerdo cuando hablábamos con, con, con este, ay, con Álvaro. Ahora es que hablamos de, de que el emprendedor tiene sus, sus trabas a lo largo del camino y sostenerse es, es de valientes. Entonces, a lo largo de ustedes, de 16, 16 años, eh, mantener la marca y hacerla crecer, eso quiere decir que ustedes hacen un muy buen trabajo, ¿verdad? Y, y, han, y han sentido, en esa responsabilidad de tener tantas personas a, en el tema de, de, de digamos, de pasar a tener 50 personas, ¿han dimensionado eso? ¿Se han sentido así, digamos? Es decir, mira le estamos dando trabajo a 50 o más personas, porque entiendo que tienen más personas. Sí, ¿verdad? claro. A bien uno a veces como que se asusta y dice, uy, ¿en qué momento llegamos acá, verdad? Claro. Pero sí, es una gran responsabilidad en los momentos que hemos tenido, como alguna crisis o cuando empezó la pandemia, uno se preocupa más que por uno, por el personal, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo voy a dejar a, a las personas sin trabajo? Claro. Entonces, claro. siempre cuando, cuando ha venido algo así, hemos buscado alguna estrategia eh, nos sentamos entre familia, lo hablamos y buscamos alguna estrategia como para volver a levantar el negocio, ¿verdad? Y, y no tener que, de que quitar al personal. ¿Y cómo se conforma esa estructura dentro de la familia? ¿Cómo, cómo está conformada la estructura para darle, eh, eh, eh, digamos, darle mantenimiento a la empresa? Que, digamos, ¿vos qué papeles cumplís? No sé si tu mamá sigue, tu tío. ¿Qué, qué papel cumple en cada uno? Bueno, las de las decisiones finales son mi mamá y mi tío, okay. pero por ahí siempre nos reunimos con, con otro tío, este, yo también en las reuniones, y sí tomamos decisiones en conjunto. Ellos son muy abiertos a, a escuchar las opiniones. Eh, en la parte de, de ventas, eh, sí somos varios, que digamos yo tengo un grupo, eh, el grupo de Yahoo Ventas, es por el emprendimiento que, que Marvin me contactó, eh, yo tengo ocho chicas directamente trabajando conmigo, no para la fábrica, okay. sino en la parte directa de ventas. Y hay varias personas de la familia que también tienen su grupito de vendedores, de vendedores. ¿verdad? Ellos tienen eh, páginas aparte y también ellos tienen gente que les ayuda a ellos. ¿Qué modelo más interesante? Ahorita vamos a ir a profundizar en eso, sí. y por, porque nos interesa, Gerling, conocer ese, ese nivel de detalle del modelo de negocio, porque muchas personas se estarán preguntando ahorita, mirando, yo no tengo trabajo, habrá la oportunidad de trabajar en un modelo de este tipo en donde yo pueda eh, eventualmente montar algo particular o trabajar con ustedes directamente. Pero ahorita vamos a hablar de eso, porque vamos a ir ahorita a una primera pausa y antes de, de ir a la pausa, quisiera, Jaren, que pensemos un poquito y, en algo que acabas de decir que me parece muy importante. y Venimos de, de épocas complicadas, ¿verdad? Y hemos pasado el tema de, de pandemia, un tema muy complejo, y en donde muchas empresas les ha costado mucho salir adelante. Entonces, y hoy por hoy muchos emprendedores deben de estarse diciendo, mira, eh, o yo tiré la, la toalla o estoy a punto de tirarla. Entonces, uh -huh. cualquier consejo que venga de, de empresas, porque cualquiera puede decir, es que una empresa de 50 personas ya es una empresa grande, pero claro. pasó el mismo problema que pasa una pequeña o una mega empresa, uh -huh. ¿verdad? Pasó por pandemia. Entonces, tal vez ahorita nos vas a contar qué fue esa estrategia, qué hicieron y cómo se mantuvieron y cuál, cuál consejo darías en momentos de crisis, qué es lo que se tiene que hacer para salir adelante en, en, en esos periodos ¿verdad? entonces vamos a ir a, a una primera pausa comercial, ya regresamos con Jerlin López una oración, una... será el amor siempre nuestro guía Uno de los patrocinadores que nos acompaña el día de hoy es la Junta Blend Seasonal. Es un café de especialidad seleccionado a tres maravillosas fincas. Delicioso. Buenísimo, ¿verdad? Buenísimo. Aquí nos tiene como loco ese café, el olor, el sabor, eh, impresionante, ¿verdad? Y yo creo que un, ca un buen café eh, se determina por eso, ¿verdad Marvin? Cuando usted llega y pone un café sobre la mesa y tiene ese olor especial, es impresionante, ¿verdad? Sí. Creo que a esta cabina le hacía falta ese olorcito de café definitivamente. Muchas gracias a la Junta por, por darnos la oportunidad de tener ese gran café, ¿verdad? Mm, está delicioso. Muy bueno, muy bueno. Refiero, definitivamente. Entonces vamos a, a continuar con el tema. Y para continuar, y tal vez vamos a hablar un poquito particularmente del tema de la pandemia. Y bueno, eso, eso es un muy buen ejemplo no solo para la pandemia, porque creo que no estamos exentos de vivir cualquier tipo de situaciones en los negocios, ¿verdad? y Puede ser llamada pandemia, puede ser llamada crisis, puede ser llamada lo que sea dentro de las empresas. ¿Cómo enfrentarlas? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Qué medidas hay que tomar para, para enfrentar estas situaciones, verdad? Sí, yo diría que buscar nuevas estrategias. Todo va innovando y todo va cambiando. Si uno se queda en el punto en el que inició, en algún momento el negocio ya no va a poder surgir. Entonces hay que buscar nuevas cosas. Ahorita la tecnología, que es muy importante eh, para poder surgir. Por ejemplo, nosotros inicialmente le vendíamos a distribuidoras grandes y ellos eran los que vendían. Ahorita por medio de, de, de redes le vendemos a pequeños eh, vendedores Uh -huh. revendedores en diferentes zonas, y ellos son los que distribuyen nuestro producto. Personas emprendedoras que dicen, bueno, voy a comprar al por mayor y le revendo a mis amigos, a, a mis compañeros de trabajo, a mis familiares. Entonces creo que es buscar eh, nuevas estrategias, eh, hacer oídos sordos a los malos comentarios y, y sí escuchar, pero a los buenos comentarios, a personas que le pueden apoyar, eh, que tienen estrategias, que tienen buenas ideas para seguir. Y en dentro de la empresa, eh, Jarlín, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la, la clave dentro de la empresa cuando pasa una crisis de estas? Eh, yo me imagino que, pues sí, hay muchas reuniones y hay muchas diferentes opiniones, pero ¿cómo, cómo se tratan esas diferentes opiniones? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo establecer una buena estrategia? Porque muchas personas hoy por hoy dicen que trabajar con la familia es difícil, eh, emprender con la familia es difícil. Bueno, yo me imagino que, que debe ser difícil, porque el, el, en la familia hay más confianza de muchas cosas y esa confianza puede exceder a otras cosas también, ¿verdad? Eh, y la gente siempre piensa, no, es que emprender en familia no, es un, no, no da un buen resultado. Lo que pasa es que ya hemos leído varias personas acá que al contrario, que nos dicen que emprender en familia sí tiene sus beneficios, ¿verdad? Pero ¿cómo, cómo congeniar ideas, cómo llegar a acuerdos entre la familia cuando pasa un periodo de crisis, verdad? bueno, para nosotros ha sido muy bonito eh, crecer y conversar todos juntos eh, creo que la línea del respeto, ¿verdad? Claro. Eh, respetar las opiniones de los demás y también creo que cuando han habido momentos de crisis creo que cada uno tiene eh, como un área en el que se desenvuelve mejor o del que conoce más eh, cuando se ha tratado de proponer estilos, pues lo hacen algunos los que más, los que más eh, andan en la calle y ven estilos cuando se ha tratado de de cosas de redes, pues lo hace la persona que es más capacitada en redes, entonces siempre como escuchamos a que tenga más experiencia en, en cierta área, y bueno, eh, lo conversamos entre todos, y si sí, las decisiones y sí, al final, hasta por votaciones en momento lo, lo hemos hecho. Ahora, ahora nos contabas que con el tema de la pandemia ustedes tuvieron que ponerse a pensar qué hacer, ¿cierto? Sí, que correcto. están afectándolos tanto en el negocio como también a sus, a sus colaboradores. ¿Cuál fue la estrategia que ustedes decidieron utilizar con, con la llegada de la pandemia? Sí, ahí eh, empezamos a vender, como les digo, por redes sociales eh, a pequeñas vendedoras. Bueno, digo vendedoras, tenemos hombres también que revenden la marca, pero la mayoría sí son mujeres. Entonces tuvimos que cambiar eso como de vender a distribuidoras grandes porque se cerraron las tiendas, se cerraron las distribuidoras y empezamos a buscar personas que quisieran vender nuestro producto. Ojo, oh, Julio, vea qué interesante, qué interesante lo que está contando Jerry. Muchas veces, y eso es para que la gente también aprenda, mucha gente eh, piensa que un negocio, usted lo tiene que escalar solo, usted tiene que ver cómo lo lleva al siguiente nivel solo. Y ustedes dándole empleo a mucha gente, dándole la oportunidad a mucha gente de hacer un negocio, ustedes crecen y no con empleados directos, crecen con empleados indirectos. indirectos. Definitivamente eso y ha eso sido. Eso es un apalancamiento impresionante, porque a final de cuentas, cuánta gente hay a nivel del país que necesita trabajar, que necesita ganar plata y ustedes le dan ese beneficio. Y al final de cuentas, quien se ve beneficiado, pues son las dos partes, pero ustedes van a conocer o se expanden sin la necesidad de tener. Sí, muchas personas eh, dijeron: Es que me quedé sin trabajo, ando uh -huh. buscando eh, cómo emprender. Claro. Y gracias a Dios, buscaron nuestra marca y empezaron a vender el producto. Y la gente está contenta. Siempre tratamos de darle la mejor calidad. Creo que eso ha sido también un eh, también es clave. Si usted da un producto que no es bueno, Claro. Eh, las personas van a decir, no, es que no, no es rentable para mí, ¿verdad? Entonces creo que eso también es una de las, de las claves, dar un producto que sea de calidad, que no solamente pensar en uno, sino en las personas que se estén llevando algo bueno y que se estén llevando una experiencia también. Eh, yo creo que eso es muy importante, lo hemos hablado mucho. Hay fórmulas que hemos venido hablando mucho en este programa y una de ellas es, por supuesto, cuando usted habla de un producto, la calidad es importantísima porque ahí radica el hecho de que crezca el negocio, ¿verdad? Cuando hay calidad, eh, los que compran muy difícilmente van a ir a buscar otra cosa, ¿verdad? Sí. Viene acompañado de un tema de servicio también, que es sumamente importante, del servicio que le das, porque puedo tener muy buena calidad, pero el servicio que le tengo que dar a, a mis clientes eh, se vuelve parte también fundamental, porque no puedo vivir solo de la calidad del producto. Y lo otro que es muy importante la pasión que tengo en el tema del negocio, ¿verdad?, y yo me imagino que eso es una fórmula que ustedes utilizan mucho, les apasiona mucho lo que hacen, Sí, ¿verdad? claro, totalmente. Y, y tratamos también de que las personas que trabajan con nosotros estén motivadas y contentas, porque eso también ayuda mucho, ¿verdad? No hago yo con estar muy motivado y que ellos no, y ellos al final son la cara de, de nuestro emprendimiento, ¿verdad? Entonces algo, también tratamos de que ellos estén felices. Algo también de lo que aquí se habla mucho, ¿verdad? Porque claramente la cantidad de emprendedores que nos ven es mucha. Este, ustedes, yo vi en sus redes sociales que el impacto que ustedes tienen visor en redes es constante y es bastante y también vi que están utilizando mucho influencer ¿Cómo les, qué, ¿qué resultado les ha dado utilizar, digamos, todo ese mercadeo? Bueno, súper bien, la parte de redes ahorita es muy importante eh, hacer videos, hacer cosas diferentes, cuando sacamos mucho de lo mismo la gente ya empieza como, como aburrirse, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre hay que estar buscando cosas distintas que que la gente se les parezca interesante para que busquen ahí, ver los videos, ver las imágenes. ¿Toda esa parte quién la tenemos? un departamento o ustedes mismos? Eh, nosotros mismos, sí. Tenemos ahí personas que nos ayudan ya cuando son videitos más elaborados. Eh, hay una muchacha que nos ayuda. Y ya lo demás lo hacemos en, en, entre personas que trabajamos ahí mismo en la empresa cierto creo que creo que es un tema que hemos hablado muchísimo hemos tenido especialistas como rubén que es un especialista en redes sociales y hemos hablado mucho del tema que qué importante es que la gente entienda que tienen que utilizar redes sociales de esa manera que el impacto que causa utilizar una red social de buena manera con a ver te, te pregunté si lo hacían ustedes mismos porque la gente piensa que son cosas que tienen que pagar un montón de plata y que tienen que estar verdad haciendo o haciendo inversiones muy muy altas y lo hacen ustedes mismos, o sea, ustedes toman el tiempo de hacer tal vez un video, unas fotos editarlas, ahora hay cualquier cantidad de aplicaciones para editar, y el impacto que tiene eso, verdad, sí. al, al final de cuentas todos en ventas, cuando, cuando son muy elaborados sí buscamos ayuda, verdad porque uh -huh. no, no somos tan expertos en esa parte, cuando son videos muy elaborados pero cuando son eh, fotos y así, bueno, sí, sí hay un fotógrafo que le toma los modelos uh -huh. y nosotros por ahí les, a, les añadimos algunos detalles a las fotos para ponerlas, para que se vean atractivas. Claro. Qué bueno. Y, y una consulta, en el tema específicamente cómo funciona su modelo de negocio, bueno, ya ya hablamos de las redes, me, me imagino que uh -huh. para ustedes las redes sociales son, son muy importantes. Sí. Y, pero para explicar el modelo de negocio de las personas, ¿cómo trabajan? ¿Con ¿Cuál es su forma de, de operar particularmente? Eh, nosotros hacemos una, una venta al por mayor, la primera de ocho prendas. Ok. ¿verdad? La persona llega, adquiere las ocho prendas, le damos un precio a esa persona y esa persona lo revende a sus conocidos ya con su margen de ganancia. Eh, ya después, con el tiempo, ya bajamos la, la cantidad de prendas a cuatro. Uh -huh. que es el mínimo que puede adquirir la persona que ya hizo la primera compra de ocho. Ok, ¿tengo que hacer una primera compra de ocho piezas? Correcto. Y después de esa primera compra puedo acceder a comprar cuatro. Correcto. Al por mayor. Como okay. mínimo. Como mínimo. Ok. ¿Y qué beneficios obtienen con ustedes el comprar las prendas con ustedes particularmente? Bueno, llevan un producto de calidad. Ok. Eh, la, la gente lo busca mucho, entonces creo que no es tan complicado de, de venderlo. ¿verdad? La gente ya, ya por sí solita lo busca y bueno, ya la trayectoria que tiene la marca y la confianza que tienen las personas en la marca, entonces llevan un producto que, que, ya, la, que ya la persona cree en él. Ok, ok. Y en el tema de y de, de eh, eh, específicamente hablabas ahora que tenías un grupo de vendedoras, ¿verdad? Ese grupo de vendedores, y eh, ¿cómo trabajas con ellos? ¿Cuál, cuál, cuál es, cuál es, el, cuál es el, el modo de operar? Ok, ellos trabajan... Eh, no para la, para la fábrica, sino, digamos, mi grupo en especial, trabaja para mí. Ok. Eh, ellos ganan un salario, ganan una comisión por ventas, y ellas sí cada una maneja un, un teléfono celular, que al teléfono celular es donde les llegan los pedidos. Ok, ok, Qué perfecto. Sí, sí, sí, ese, ese modelo interesante. está... En, y ese, ese negocio nació de ustedes, específicamente. Ese sí, de Yahoo Ventas. Y, hay, y, hay otras páginas también que son de familias que también de familia que también hacen ese mismo, mismo método, modelo, sí. Ajá, que Pero, no es de Yahoo, sino que es otra marca, digamos de esa manera. Igual está de oficial, está eh, venta y distribución Jordi, eh, venta y distribución Axel, que también son de familiares, y nosotros siempre cuidamos eso, ¿verdad? Como no decir, soy eh, la única que vende de Yahoo. No tenemos otros familiares que también venden a marca y directamente ahí con los mismos precios, los mismos eh, beneficios, todo igual. Y eso ya. lo tenés controlado. Eh, eh, digamos que no se te salga de las manos el hecho de que salga una marca por allá diciendo soy exclusivo de Yabú Es decir, lo, lo monitorea, me imagino. Eh, sí, sí, sí, uh -huh. cuidamos de que no haya alguien que, que trate como de, de agarrar el nombre de Yabú, ¿verdad? Que ya nos ha pasado, que, hay, que uh -huh. escuchamos por ahí que alguien está ofreciendo de Yabú y es falso, pero por dicha. Eh, cuando nos preguntan ahí, nosotros sí eh, sabemos qué vendedores y son oficiales de la marca, entonces a veces nos han preguntado y les decimos, no, ese vendedor no es oficial de no. la marca. Va, vamos a ver qué interesante porque es, es como tener supervisores de la marca haciendo grupos de ventas. Son embajadores. Correcto. Son un embajador y una comunidad realmente. Claro, y, y son comunidades independientes pero hacia la misma marca. Exacto, y, per, y, y, y lo más importante es que tienen una misma línea de trabajo. Es lo que le estoy entendiendo, Ajá. ¿verdad? Sí, todos trabajamos bajo las mismas reglas, Ajá. con los mismos beneficios y todo, todos los vendedores. Los ¿sí? mismos precios, nadie se puede salir de ahí. Nadie, claro. Eh, nadie puede vender menos prendas. Si tratamos de respetar mucho uh -huh. eso para que la, la competencia sea sana, eh. dentro del mismo, ¿verdad? Dentro de la misma marca. Eh, eso, eso es más importante todavía, claro. porque si tenés un grupo... Y uh, puedo ser que yo quiera hacer vivillo y le ofrezca un poquito más de comisión a otro grupo de vendedores y eso desequilibra supuesto, el modelo de negocio. Si tienen una misma línea de negocio, entonces el estándar se maneja igual, la calidad se maneja igual. Y eso es lo importante, ¿verdad? Particularmente manejar ese mismo estándar porque para Dejaú es importante que no haya esa desigualdad, me imagino, ¿verdad? Sí, claro. Eso siempre lo, lo tratamos de manejar muy, muy correcto. Este, que los precios y todas las condiciones sean iguales para todos los vendedores Qué interesante, qué interesante de verdad este modelo de negocio Sí, ¿no? porque vamos a ver yo creo que y aquí lo hemos hablado, no es malo copiar es, es bueno copiar lo bueno verdad, uh -huh. entonces ese modelo de negocio me imagino yo y puedo ponerle cualquier ejemplo de la persona que vende artesanías que tal vez es solo esa persona y esa persona puede entender que también apalancándose con otra gente que también quiera ganar un poquitito y el, y el dueño o la persona creadora pueda desprenderse de ese poquitito, puede crecer y vender más. Entonces, qué bueno copiar una estrategia como esa. Me parece súper interesante e inteligente de parte de ustedes porque al final de cuentas la expansión es muchísimo más rápido, ¿verdad? Sí, claro. Hay que buscar apoyo también de, de partes de afuera, ¿verdad? No solamente creer que uno lo hace todo y listo. Es que, que yo creo que es que tenemos los ticos, ¿verdad? Los sí. ticos queremos tener todo controlado y que, que nada se nos salga de las manos y a veces hay que delegar y hay que, hay que echarse el agua en ese tipo de o cosas. No, o malinterpretamos, malinterpretamos el hecho de que y, y nadie va a hacer el trabajo como nosotros. Sí, Creo sí, que sí, sí, eso, sí. Es una, eso es malinterpretar el modelo de negocio, ¿verdad? Por supuesto nadie va a hacer el trabajo igual que nosotros, pero conseguir ayuda y alinear esa ayuda me parece que es parte de la estrategia importante. Sí, ¿verdad? pero mira lo que dice Jerlin, digamos, lo hacen bajo una estructura que nadie puede salirse de ahí. Por supuesto, mantienen un mismo nivel o un mismo lineamiento. Sí. Y para eso hay que tener mucha sinergia y comunicación, me imagino, Yellen, porque usted sí, claro. me, usted dice, bueno, hay varios, de Yabú de sale varios eh, grupitos de familiares que tienen su propio grupo. Sí. Eh, eso significa tener buena comunicación y, y de alguna manera hacer respetar los lineamientos, ¿verdad? Sí, claro. Y más están en cada uno también, pues, respetarlo y todos sabemos que nos funciona si lo hacemos así. Entonces, todos tratamos de trabajar alineados a eso. Y yo, y yo me imagino que el modelo es tan bueno y el, que yo no me voy a jugar el chance de no cumplir los alineamientos, ¿verdad? Porque sí. si los incum incumplo sé que voy para afuera, me imagino sí. yo, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Eh. De hecho, tratamos de mantener eso hasta con nuestras revendedoras. Ellas tienen un precio mínimo para revender el producto. Eh, pueden venderlo un poquitito más, ¿verdad? Si ellas ven que lo dan a pagos o así pero sí pedimos que no lo vendan en menos. Y sí se mantiene mucho porque apenas alguien baja el precio menos de una vez, nos avisan, nos avisan, entonces si sí hablamos con el vendedor que tiene que ajustarse y si no se ajusta, pues de ahí lastimosamente no podemos seguir vendiendo porque se está dañando a otras personas. Claro, un vendedor seguramente por, usted vendedor, yo soy vendedor y, y sabemos lo que Yelin está hablando, ¿verdad? Claro, por uno por vender masivamente, eh, uno podría eventualmente pensar y decir mira, es que no es lo mismo que me compren eh, um, eh, un paquete de 8 a que me compren un paquete de 32 uh -huh. entonces como 32 me va a bajar un poquito más aunque me gane un poquito menos pero me estoy asegurando tanto comisión ¿verdad? entonces todo ese tipo de cosas en el mundo de ventas eh, eh, es muy común y tenerlo bajo ese lineamiento me parece muy, muy indicado, definitivamente bastante indicado el modelo de negocio, ¿verdad? Sí, yo creo que un descontrol en esa parte provocaría, a ver, no tal vez no un descalabro, pero es una competencia leal. Y al final de cuentas se pueden empezar eh, con un efecto dominó a venirse abajo las ventas o a complicarse el tema de las ventas porque, ah, no, pero ya las vende más barato, no, pero ya las consigo y la gente empieza. En ese, en ese regateo más bien se les puede complicar, pero qué interesante. Sí, pues, sí, totalmente. Vamos a ir en una pausa como decía. pero antes de ir, ahí están saliendo en el cintillo del programa eh, los contactos de Dejaú para cualquier eh, información que deseen para la compra al por mayor, ¿verdad? Ahí vienen los contactos de tres números telefónicos en donde pueden, eh, cualquier duda que tengan al respecto o cualquier modelo. Y ahorita vamos a venir a hablar de algunos ejemplos de modelo de negocio en el que tal vez podemos verlo, ¿verdad? Y hacerte preguntas per se, porque mucha gente se puede estar preguntando ahorita muchas cosas, ¿verdad? con el modelo de negocio de Yahoo, pero ahorita vamos a venir a, a, a preguntar y cualquier duda que tengan en las redes sociales también nos pueden mandar las consultas para hacerla a Yerlin directamente entonces vamos a una pausa comercial y ya regresamos Una oración, una sonrisa. Será el amor, siempre nuestro guía. La Junta Blend Seasonal, un café de especialidad seleccionado por tres maravillosas fincas y mezclados magistralmente para ofrecer una experiencia única y agradable. exquisites, es decir ya aquí, ya repetí café y todo yo sí, demasiado buen café la verdad es que eh, eh, felicitarlos a, a la junta por, por esta calidad de café, así que los invitamos a todos a hacer sus pedidos, por ahí vamos a tener también de invitados a los, a los dueños de la marca super y bien, super bien, para que nos cuenten un poquito también, pero eh, invitarlos ahí están los teléfonos para que puedan marcar y comprar ya su café, es un café boutique es un café eh, diferente no, no es un café común no es un eh, café comercial. No es un café comercial, es un café boutique. Entonces eh, ya entenderán que su sabor, que su aroma es totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado. La verdad es que espectacular el café. Muchas gracias a la Junta. Vamos a seguir eh, en el programa. Eh, y yo quería hacerte una consulta. Muchas personas eh, escuchando el modelo de negocio pueden estarse haciendo la pregunta de que si yo estoy desde mi casa y tengo la oportunidad de... ¿Trabajar con ustedes? ¿Tengo la oportunidad de eh, a, a hacer algún modelo de negocio en donde yo pueda ir a vender? Eh, es una de las preguntas que pueden hacerse haciendo las, las personas ahorita. Sí, ahorita como lo trabajamos es con el paquete de ocho, ¿verdad? Uh -huh. La persona lo adquiere y sí puede venderlo y eso sí le genera ganancia. Y le genera ganancia. Sí, claro. ¿Y ustedes dan alguna asesoría o algo así por el estilo? Digamos que la persona llegue y diga, ok, yo me imagino que no solo voy y lo compro, sino que ustedes le dictan... Eh, ¿Cuál es la mejor forma de venderlo? ¿Qué precio se puede vender para que se le venda? Ese tipo de cosas, me imagino sí, que ustedes. Le... También mantenemos lo del precio. Ajá. Tenemos un precio mínimo igual para que entre revendedores haya una sana competencia. Ah, okay. Entonces, sí, si tienen un precio mínimo. Eh, cualquier pregunta que hagan, siempre estamos ahí atentos a, a contestar las dudas. Eh, de hecho, a veces nos han pedido ayuda con, con editar alguna imagen de, de que ellos utilizan para vender o cómo hacen algo con el SIMPE que ahorita uh -huh. se usa mucho ese método para pagos, y entonces siempre estamos ahí atentos a ayudarlo en todo que, que, lo que podamos. Gerling, ¿y ustedes tienen tienda física, manejan tiendas físicas? En realidad nosotros trabajamos directamente desde la maquila, ¿verdad? En la misma maquila está la bodega uh -huh. de ventas, pero sí, las personas se pueden acercar a, a la fábrica. Normalmente lo que hacemos es que primero se contactan a uno de los, de los teléfonos, eh, sacan una cita, porque ahorita no tenemos abierto así como al público, eh, pero si necesitan entrar para hacer una compra, entonces eh, por ahí programamos la cita y si pueden entrar a ver los productos. Pero digamos, ustedes, ustedes no tienen tienda física, todos en la no, fábrica. Todos en la fábrica. Sí le vendemos a algunas tiendas que hay en diferentes zonas, pero no son muchas, uh -huh. son pocas. Y en la fábrica no, no tenemos tienda, todo lo manejamos eh, mayormente por, por celular por redes. Y sí, sí, por redes. Julio, yo creo que ese modelo se repite, se repite, se repite. Y sí, la no. pandemia vino a explotar ese modelo, ¿cierto? Eh, sí, totalmente. Totalmente vino a explotar ese modelo y, y yo creo que es un modelo muy utilizado. Ahí hay un comentario en redes sociales, Lenny Cambronio dice, orgullosa de ser parte de Yahoo Le doy gracias a Dios por todos los colaboradores que tenemos y como son todos los vendedores y los trabajadores. Mi madre. ¿Su mamá? Sí. Saludos a su mamá. Saludos a, a su mamá. Que... que Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y eh, eh, yo me imagino el orgullo que se siente tener una empresa que, que, que tiene desde la cabeza ese orgullo de tener tantos trabajadores y, y contar con, ta, con tantas personas claro. a cargo de, ¿verdad? Y yo me imagino que para usted el tema de, de ser parte de una empresa familiar también tiene, le llena mucho orgullo, ¿verdad? Por claro. supuesto, muy orgulloso. Y, y, y es una, me imagino que es una responsabilidad también, el hecho de, de alguna manera. De, de darle continuidad a ese legado eh, de su mamá y de su tío, yo me imagino que también, no solo llena de orgullo, sino también de una gran responsabilidad para usted, ¿verdad? Claro, y totalmente me lo, me lo tomo en serio. Eh, yo siempre cumplo con un horario, siempre estoy ahí, no es como que diga, ay, qué pereza, hoy quiero quedarme durmiendo o algo así, ¿no? Todos los días me levanto con actitud, eh, cumplo con, con un horario de trabajo, porque creo que es importante estar ahí, ¿verdad? darle continuidad, como dicen ustedes. Y, y no, y muy orgullosa de, de ver de dónde salió, ¿verdad? Porque en realidad lo único que había era un lote uh -huh. y, y más nada, ¿verdad? No había, no había dinero, no había nada para iniciar. Claro, sí, y, y eso es lo importante. Y, y, y yo creo que particularmente la gente cuando hace un negocio, cualquiera que pueda estar viendo el programa dicen, sí, pero es que esa empresa ya está conformadísima, ya esa empresa está ahí, 50 uh -huh. empleados ya, y ya... Ya, ya esa es una empresa formada, pero ¿dónde empezó? ¿Cómo empezó? La gente tiene que comprender de alguna manera Jarlín, que todo empieza de algo, de cero, y que ese camino, recorrer ese camino, trae de todo, porque la gente cree que voy a emprender, o oh, la mayoría de gente cree que emprender significa que aunque tenga pasión, que aunque me guste, eh, es como una varita mágica que nace, nace todo ya armadito y que empieza todo a correr perfectamente. Y esa no es la realidad, ¿verdad? No, es un trabajo constante. Eh, exacto. ¿Qué, ¿Qué les puedes contar en esa experiencia a las personas que tal vez ahorita dicen, mira, yo quisiera soñar con una empresa como la de Jarlene? Eh, ¿qué, ¿Qué consejo les das? ¿Qué consejo les da a esas personas? de Haciéndoles entender de que todo es un proceso, que todo es un camino. Y que el caerse es parte del proceso también, porque value, es válido, es válido, es válido, es parte del negocio. Es necesario. Yo creo que lo, lo principal es estar ahí trabajando, eh, empezar poco a poco, no preocuparse de que, ay, mirá, es que es muy pequeño y yo quisiera que fuera gigante, ¿verdad? De eso lleva un proceso. Eso viene siendo como, como una persona, ¿verdad? Al inicio es como, como tener un bebé. Tenés que estar ahí dedicándole el 100%. Mm. Eh, depende totalmente de usted y ya con el tiempo, digamos, nosotros 16 años somos adolescentes, ¿verdad? Uh -huh. Ya se va desprendiendo un poquitito más, pero tampoco se puede soltar del todo. Entonces claro. yo creo que es como tener ese compromiso de, de trabajarlo y, y de tener paciencia, saber que es algo que, que se va uh -huh. dando con, con el tiempo, no es algo de un día para otro. Ojo, acabas de decir que lo que tienen es un, un adolescente. La analogía está interesante, porque una cosa es empezar un negocio, Hacerlo crecer y otra cosa es mantenerlo en el tiempo. Por supuesto. Que no es lo mismo, ¿verdad? La gente cuando empieza, pues alguna gente empieza con capital y tal y, y, todo, y todo fluye. Pero a lo largo del tiempo, mantener eso y hacerlo crecer es lo difícil. Y ustedes ahorita están, como vos decís, en una adolescencia y en pleno crecimiento. Claro, hay que seguir trabajando. Si, si yo empiezo a sacarle y a sacarle a mi negocio, ¿verdad? Uh -huh. Y no invierto en él. Eh, pues no va a funcionar. Entonces... Que eso es muy importante lo que estás diciendo, Jolín. Yo creo que eh, parte del éxito, porque vamos a ver, mantener no significa que no pases crisis. Ah, mantener no significa que pases momentos difíciles. Entonces, eh, eso que estás diciendo es particular, porque muchas veces uno piensa que un emprendimiento es, me va a generar plata. Uh -huh me va sí. a generar dinero, y entonces yo voy a tener platita, voy a poder comprarme esto, voy a poder claro. viajar, voy a poder esto, voy a poder hacer el otro, la realidad no es esa, la realidad es que tenés que pensar como como dueño de tu propia empresa, y cuando uno es dueño de tu propia empresa, antes de sacar dinero, tenés que pensar en qué tengo que mejorar, ¿cierto? Sí, claro, eh, mejorar, invertir, eh, la responsabilidades, ¿verdad?, con el personal y demás, y ya después ya viene ahí si, si quiero darme el paseíto o el gustito, ¿verdad?, pero principalmente hay que pensar en las necesidades de la empresa, en cómo seguirla haciendo crecer, en invertir. No se puede uno como, como decir, voy a sacarle, voy a sacarle, porque y lo llevaría de nuevo abajo, claro, ¿verdad? Claro, por supuesto. Hay un mensajito de, de Fulvio César. Dice, ¿Axel, Axel, Axel, Axel está súper orgulloso de la prima. <ríe> Saludos. Y bueno, y ya casi vamos a ir a nuestro último corte comercial, pero antes de eso, yo, yo quisiera que tal vez eh, nos contes un poco eh, en, en el tema del modelo de negocio de ustedes textiles y, y comúnmente cuando uno ve los textiles siempre son de maquilas grandes y todo lo demás y, y, y es normal verlo. Y de hecho el tema de textiles en Costa Rica fue por muchos años líder en temas de, de, de darle trabajo a las personas en este país. Así como han, han ingresado algunas se han ido fácilmente otras, ¿verdad? Por la situación de Costa Rica y muchas cosas. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo has lidiado o cómo han lidiado ustedes con el tema de la competencia también? ¿Cuál, cuál es su estrategia con, con, eh, con, para contrarrestar el tema de la estrategia? Bueno, al inicio, eh, como era familia, era como fácil mantenerlo, ¿verdad? Porque era solamente familia. Ya cuando empezó a ingresar más personas, pues los gastos empezaron a crecer. Entonces la competencia fue bastante complicada. Porque nos decían, es que los otras maquilas me cobran menos, pero nosotros no, no podíamos cobrar menos porque teníamos que pagar la caja, pagar, la, ¿verdad? Ya gastos grandes. Entonces ahí fue cuando empezamos ya con, con la marca propia, ¿verdad? Y, este, y ahora más bien eh, le damos, como les decía al inicio, ¿verdad? Le damos trabajo a otras maquilas. Entonces creo que wow. más bien en lugar de, de competir hemos hecho como alianzas con algunas eh, pequeñas maquilitas que tienen entre familia y así, les damos eh, trabajito y eh, no, apoyarnos entre todos. Ese, ese tema, ese tema yo te lo iba a preguntar hace un ratito, me parece súper lindo porque al final de cuentas ustedes ya son una empresa consolidada, ¿verdad? Son ya bastantes años de mercado, ahora están acogiendo a otras empresas y le dan la mano para también ayudarles de alguna manera. Y eso es beneficio para ustedes y beneficio para la otra, para la otra empresa. ¿Cómo, ¿De dónde nace esa idea? ¿Cómo surge la idea? Y aparte que ustedes me estaban explicando fuera de micrófonos, que eso es para también ingresar con productos nuevos, ¿cierto? Que ustedes no fabrican directamente. Sí, correcto. En realidad, al principio sí les dimos eh, productos de los que nosotros hacíamos en, en algún momento que nos estábamos dando con la producción, y sí fue como que algunas pequeñas eh, maquilas se acercaron a nosotros y nos dijeron, este, no necesitan que, que trabajemos para ustedes, podemos coser otros productos que ustedes no hacen, eh, entonces de, nos pareció buena idea, entonces por ahí empezamos a trabajar con ellos, y, y bueno, nos ha ido muy bien, nos dan buena calidad, y, y nosotros nos mantenemos con trabajito. Eh, es interesante porque se confirma muchas de las cosas que está pasando en el mundo, si usted ve en el mundo, cada vez hay más alianzas estratégicas, porque uno se hace más fuerte haciendo alianzas y no compitiendo. Eso es lo que dicta la teoría del modelo de negocio moderno, ¿verdad? Más que ir a ver eh, qué está haciendo el otro para copiar y contrarrestar, puedo aliarme. Y esa alianza sí. puede hacerte más fuerte, muy bien. Por supuesto. Eh, y hacer más fuerte a tu competencia es hacerte fuerte a ti mismo, ¿verdad? Qué interesante, porque es un modelo muy replicado hoy por hoy. Hoy cada vez vemos más alianzas de empresas tan grandes que, han, que, han, que han, se han unido a... a, a, a estamos hablando de megaempresas que hacen compras multimillonarias apostando en que la alianza los va a hacer cada vez mejor y más fuerte. Es exactamente esa misma réplica de lo que están haciendo muchas empresas y el caso de ustedes. Ustedes dijeron, no, di, démosle trabajo a las maquilas. De, démosle trabajo a esas maquilas y hagamos las aliadas. Claro. Eso es una estrategia eh, tremendamente buena porque eh, ayuda a que te dé continuidad al negocio de alguna manera, ¿verdad? Y, y, y qué, qué chiva, qué chiva esa estrategia, ¿verdad? Claro, nos ayudan a nosotros y, y nosotros a ellos, porque llegaron un momento que dijeron, bueno, es que no tenemos aquí a maquilar porque las tiendas están cerradas, uh -huh. no, ¿verdad? no estamos teniendo eh, para producir, y bueno, nosotros contentos, ¿verdad?, de, de también poder ayudar a otras personas, y, y pues ellos nos ayudan a nosotros también. Entonces, ahí va el círculo, ¿verdad? <ríe> qué chiva, qué chiva. Vamos a ir a... A una última pausa comercial para venir al, al último bloque del programa. Ya regresamos. Una El amor Siempre nuestro guía Regresamos y bueno, en este último bloque, y para ir cerrando, a, a mí me gusta siempre ligar el tema emocional yo en, en, en el tema de los negocios y esto es un negocio familiar y cuando hay un negocio familiar y las emociones afloran y entonces a mí me gusta aprovechar estos espacios para que las emociones vayan más allá. Aprovechando que su mamá nos está viendo, que fue la fundadora de este, de este negocio y... y ¿Qué significa para usted su mamá? En, en, no, no solo en el modelo de negocio, sino me imagino que en toda la imagen que representa a ella para el, para el tema eh, de, de la empresa, eh, ¿qué le dirías a ella? ¿Qué mensaje le, le darías particularmente? Bueno, para mí mi madre es una mujer ejemplar, es una mujer demasiado luchadora. Yo estoy muy orgullosa de, de todo lo que ella ha logrado, ¿verdad? Eh, del buen corazón que tiene. Creo que es una mujer con un corazón enorme. Entonces, de nada, súper orgullosa, la amo muchísimo, o sea, es para mí eh, mi ejemplo a seguir. Qué bueno, Buenísimo. qué Charín. bueno. ¿Y qué viene para Yahoo Jeans? ¿Cuál, en, ¿En qué están trabajando ahorita? Bueno, ahorita estamos eh, con el tema este de los bañadores, estamos trabajando en, en bañadores de, de chico ¿verdad? De camisas para hombre, camisas para mujer. Eh, estamos trabajando con tallas plus también, que por ahí muchas mujeres nos habían dicho que, que estaba como abandonadilla esa parte, ¿verdad?, de la extra plus, porque hay tallas plus, pero no extra plus, uh -huh. entonces ahorita estamos trabajando hasta la talla 30, y eso es lo que estamos ahorita como, como innovando. Para uh -huh. toda la gente, ahí están los números de teléfono, yo creo que viene una época de mucha bonanza, ¿verdad?, y viene una época de donde todos gastamos un montón de platita, ¿verdad?, entonces si alguien tiene ganas de... de de emprender con, con ustedes, ahí pueden eh, contactarlos a los números de teléfono y pueden empezar un negocio como lo están haciendo muchos de los colaboradores que trabajan con, con ellos ¿verdad? importante que, que se apunten a esos numeritos de teléfono ¿verdad? correcto, y yo quería hacerte otra pregunta, el tema de los empleados hay muchos empleados que nos están viendo ahorita de, sí. de, de tu empresa, ¿Qué, qué, qué, qué les puedes decir a ellos que estamos muy agradecidos con ellos, porque ellos nos han ayudado a tener el crecimiento que, que hemos tenido eh, de infeliz, de la entrega que ellos tienen hacia nosotros, verdad de, de la calidad de personas y de la calidad de trabajo que nos entregan Sí, sí, sí, qué, qué, qué chido ¿verdad? Qué por orgullo sí, debe ser eh, cuando uno escucha ese tipo de emprendimientos a uno le da la envidia de la buena ¿ya? porque y cuando hay gente que viene acá a comentar su, su modelo de negocio y tiene tantas personas a cargo, y tiene comentarios tan lindos de personas que lo siguen ustedes y que están orgullosos de pertenecer a la empresa, eso genera una envidia y muy chiva, ¿verdad? Muy, muy positiva, no sé si estás de acuerdo, Mario. Sí, imagínate, vamos a ver, yo le contaba a Jenny, yo tengo un emprendimiento que tiene que ver con la parte textil, Ajá. y yo creo que eh, todos los que tenemos un negocio tal vez de, de este tipo, y vemos una historia como la de ustedes, nos da mucha esperanza, porque al final de cuentas es, es, es un tema de inspiración, y de, de saber de qué se puede lograr y usted empezó contando desde cero cuando no tenían nada y muchas sí. veces eh, todo el mundo cuando empieza a emprender verdad usted empieza con la con la proyección de uy de que ya quiere tener lo que ustedes tienen hoy a los 16 años es lo que todo el mundo o los emprendedores a veces pensamos de que hay que empezar con, con ya con todo listo y definitivamente es una historia muy inspiradora es una historia bastante interesante porque ustedes han evolucionado mucho en el tiempo y constantemente, y vea que con el tema de la pandemia, pues también llegó a evolucionar y, y a ustedes a crear una red de negocios que es súper interesante. Entonces realmente me parece que la historia es demasiado linda, Julio. Yo estoy súper contento porque de verdad que me identifico un montón. Sí, totalmente. Ahorita vamos a ir a ver unos comentarios que hay por ahí. Y yo quisiera, Jalín, que tal vez nos, nos digas tres consejos que le daría a la persona de lo que tienen que hacer en un modelo de negocio, de lo que tienen que hacer en un emprendimiento. ¿Qué son esas otras cosas que le dirías a las personas? Háganlo. Bueno, poner todo el corazón, ¿verdad? Y todo el trabajo. Eh, buscar cómo innovar, no quedarse ahí estancados. Eh, y hacer las cosas bien. Eh, no pasarle por encima a nadie. No maltratar a nadie. Porque creo que ahí es donde a veces... Eh, fallamos verdad uh -huh. quiero escalar entonces le paso por encima a todos sí, entonces creo que es muy importante y esas tres cosas que les dirías a las personas no hagan no hagan esas cosas no, no, no caigan en eso eh, ya, ya como de, de, de, estamos hablando de una empresa de 16 años me imagino que tienen que haber un montón de consejos pero esas cosas puntuales que le diría a las personas no lo hagas no escuchar eh, cosas negativas ¿verdad? Sí. Yo creo que el, el mantener ese, eh, esa, esa sinergia de trabajo, eh, que feo cuando hay una empresa de que existe la cultura de pasarle por encima sí. o que voy a hablar de las palas de alguien, eso es complicado. ¿verdad? Eso no, no, no, no permite avanzar a una empresa. Sí, eso es lo que provoca, es, digamos, brincillas en sí, entre los mismos empleados este, y de, mal ambiente. Y eso, ya eso, ya eso no, ya empieza, empieza mal. Totalmente de acuerdo. No sé si tenemos algunos comentarios por ahí, vamos a ver. Dice por ahí, ahí lo estamos viendo, Carol Calvo. Creo que dice, wow, Jerlin López cabronero súper bien, felicidades. Sí. Y a toda la familia y equipo. Y pone aplausos ahí, Carol Calvo. No sé si tenemos algo más por ahí. Vamos a ver. Ingrid Valdez, súper orgullosa de pertenecer a esta empresa. Otro, otro empleado más. Qué chiva, sí. ¿verdad, Jerning? Bueno, ver eh, qué chiva, qué chiva. No sé cómo, qué, qué te hace sentir el hecho de que los mismos empleados escriban, ¿verdad? Sí, muy feliz, la verdad. Eh, creo que eso es una de las, de las partes que me ha costado a mí eh, con el equipo que es directamente mío, que me han dicho, bueno, eh, usted no tiene que tener una relación tan amistosa porque, verdad, porque es jefa, y creo que eso me ha costado y no lo he logrado. Eh, he hecho mucha amistad <risa> con ellas y creo que en la parte personal, cuando han tenido algo y he podido apoyarlas, por ahí he estado, entonces siempre hemos tenido ahí como, como mucha unión. Y, y mucho cariño de yeah, ellos. pero eh, al final tampoco es malo eso crea un vínculo con el empleado uh -huh. y ese vínculo humaniza ese vínculo humaniza y humaniza al final de cuentas eh, en pro de la empresa y sí. eso fideliza también uh -huh. eh, sí. definitivamente cuando yo como empleado tengo la relación con mi jefa en donde hay esa parte humana y eh, yo no pienso nada más que entregarme a esa empresa y ojo ojo eh, yo creo que eh, Repito, aquí todos somos vendedores, dos, tres aquí. Ajá. Y eh, usted no, no, no, en una, en una empresa donde usted ocupa vender, usted tiene, tiene por obligación que tener a su staff contento. Si sí. su staff no está contento, hay problemas. Sí, yo espero que estén contentos porque yo también estoy contento con uh -huh. ellos. Como uh -huh. les digo, eh, más que, que trabajar con ellos, pues una amistad bonita. Muchas, muchas veces, perdón Julio, muchas veces la gente piensa que la motivación es, mira, te, te regalo, te, te doy plata, hace... No, muchas veces un, un aplauso en público, muchas veces una palmada en la espalda, eso hace hasta más que, que plata, ¿verdad? Que Un beneficio económico. Eh, ¿Todas son mujeres? Eh, ¿El eh, grupo de ventas o hay hombres también? Hay hombres también. Sí, de, hay hombres. ¿Dentro del equipo de Yabú, digo yo? Sí, dentro del equipo de Yabú en general hay hombres. Ah, ok, eh, ok. Sí, sí, hay. Es Mi una tío, mezcla. mi primo, este, <ríe> sí, un par de amigos de la familia que, que son chicos, sí. Ah, okay, ok, sí, es una y En la fábrica en general, sí. Somos como 80% mujeres, eso sí, 20% hombres. El ah, okay. poder femenino. El poder femenino, sí, existe ahí. Y qué interesante, el, el hecho de la venta también tiene un, un tema específicamente que siempre hay una inclinación. Y cuando tenemos cierto nivel de producto, siempre hay una inclinación para el hombre o la mujer, dependiendo del tipo de producto que yo estoy vendiendo. Eso es muy normal, no es un tema discriminatorio, es un tema de inclinación de la venta, ¿verdad? Particularmente. Y, y veo que aquí existe esa mezcla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, Definitivamente. Y creo que eh, se ha ido contratando personas que han llegado y, y nos ha parecido bien para la empresa, ¿verdad? Uh -huh. eh, sin importar si es hombre mujer, o mujer o, o si es mayor de tanto, menor de tanto, pero así como nos han ido llegando, ahí vamos contratando y, y formando el equipo. Bueno, no, qué gran, qué gran historia, ¿verdad, Marvin, hoy? Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas? No, yo soy súper contento, no le digo. Creo que me identifico mucho con el tema y, y me gusta cuando las historias este, tienen, tienen un trasfondo de crecimiento importante y ustedes, eh, todos sabemos aquí que el emprender, ya ustedes no son un emprendimiento, ustedes ya son una empresa, pero cuando empezaron, ¿verdad?, ese trasfondo de, de, de, de lucha, de constancia de arriesgarse, de luchar, ahora de apalancarse con diferentes empresas, el tener una estructura que, que vayan en pro de los empleados, ¿verdad? Y que ustedes como familia, que también lo ha hablado Julio ahora, que ustedes como familia tengan esa unión para trabajar, es, es algo muy lindo, es inspirador y me parece una historia demasiado. Dice Ronald, Ronald Camacho, felicidad ayer y orgulloso de pertenecer a esta gran empresa, Orgullo Nacional, dice. Bien. Otro empleado, me imagino yo, sí. ¿verdad? Y dice... Jackie Solís, más que feliz, feliz de pertenecer a la empresa y orgullosa de ver en la calle personas vistiendo la marca. ¿Qué? Nuestra mensajera. ¿Mensajera? Ajá. Sí, ella reparte los paquetes. Ah, súper bien. Súper sí, bueno. bien, ahí saludos a Jackie. Y no, bueno, eh, agradecerte, Yelling, por la visita el día de hoy. La verdad es que estamos muy complacidos. Y este tipo de historias nos llenan mucho y nos llena mucho al público que tenemos en transformación estratégica, que son personas que sueñan igual que ustedes. Y cuando ustedes eh, traen esta historia, alimenta mucho el tema de la esperanza, de la motivación, de creérsela, de dar ese paso adelante. Y, y yo te aseguro que esta historia de hoy debe estar calando en muchas personas que hoy nos están viendo y que están emprendiendo. Claro. Y que quieren montar su propio negocio y sueñan con su propio negocio. Y, y cuando ustedes cuentan la historia desde el lado natural, desde el lado humano, y usted ve ese montón de personas que escriben cosas tan lindas de la empresa, yo me imagino que eso inspira. Eso inspira muchísimo a, a esas personas que quieren salir adelante con su propio negocio. Así que agradecerte muchísimo. Ha sido un placer para nosotros tenerte el día Muchas de hoy. Muchas gracias a ustedes, más bien por el espacio y por la oportunidad. No, no, y, y agradecidos nosotros de, de, de tener el placer de tener a una, eh, a una emprendedora, a un grupo familiar que ha llevado una empresa adelante por tantos años, por tantísimos años. Entonces, los lo, lo felicito sigan adelante, que sean prósperos por muchos años más, ojalá gracias, que, podamos, que podamos seguir celebrando los años acá en Play, Me parece y, y que podamos seguir celebrando aniversarios de, de aquí en adelante y las puertas abiertas, las puertas Muchas abiertas y, y aquí nosotros y somos un formato en donde le abrimos las puertas a todos los emprendedores, a todas las empresas que quieran promocionarse, que quieran venir a contar una historia, y particularmente Play, eh, para hablar de Play específicamente, Play es una plat plataforma que ofrece eso, ofrece un medio de comunicación acompañado de muchos servicios específicamente relacionados con, con la parte de eh, eh, revista digital, y eh, catálogo digital, toda la parte de ads eh, a nivel de redes sociales y la parte de streaming a nivel de televisión y radio. Así que eh, si quieren información de Play, pueden seguirnos pueden seguir a Play en las redes sociales y pedir información, cualquier tipo de información que deseen con respecto a cumplir un sueño también, cumplir un sueño de comunicar, cumplir un sueño de inclusive de ser acompañado. No es lo mismo abrir una empresa y decir, ¿qué hago? En Play te acompañan, en Play te crean una estrategia, en Play en Play inclusive te dan facilidades de abrir tu propio de, tu propio programa por, por este medio. Así que a todas las personas que sueñan, así como nosotros lo hicimos en un momento dado, abierta la plataforma Play para que visiten y pregunten por sus precios y por sus alcances. Así que muchas gracias, Yerlin. Eh, esta es tu nueva casa bien. y cuando quieras venir, no sabemos, al, al rato quisieran abrir algún formato de comunicación, bienvenido sea. Totalmente. Eh, nos gustaría en un momento dado eh, plantear tal vez, Marvin, una visita, ¿verdad? Sí, estaba pensando que sí iba a ser una transmisión como esta, pero desde la fábrica. Claro, desde la fábrica. Claro, mostrarle a toda abiertas. la gente todo el proceso. Eh, eh, sería muy chiva porque eso también nos gusta, vivir la experiencia, vivir la experiencia. Así que eh, podríamos eventualmente eh, eh, hacer un programa de... Claro, las puertas y, abiertas, así pueden ver la parte de Maquila y la parte de ventas, cómo funciona. Eh, entonces, eh, me parece que es una opción que vamos a tomar en cuenta para Super. más adelante. Y, te, y, y, y ver un poquito la, la función de ustedes, vienen muchos formatos de programa, entonces seguramente los vamos a meter en esos formatos de programa para inclusive ir a visitarlos también. y ver esta gran experiencia. Así que agradecerte de verdad y, y saludos a todas las, las, las personas de Yahoo, Jinx y, y, y a todos sus empleados, a su mamá, a esa gran fundadora, a su tío también, a ese gran fundador. Y agradecerles a todas las personas que nos siguieron el día de hoy, Marvin. Sí, y ojalá que la gente, bueno, también nos ponemos el, los nombres de teléfono en, en pantalla para que la gente realmente quiera hacer, hacerse una, un aguinaldo extra, llamen a esos números y puedan distribuir la, la ropa de de Yabuji si pueden tener por ahí una entradita extra, ¿verdad? Ahora claro para diciembre. Sí. Perfecto. Claro fue... sí. Demasiadas gracias, Jenny, Súper contento de, de la visita de ustedes y ojalá que no sea la última. Y esas son. Esta, su casa. Sí. Esta es su casa y tienen las puertas abiertas. Cuando tengan alguna, algo que contarle a la gente, tengan alguna, algo nuevo que quieran hacer, totalmente invitados. Totalmente. Muchísimas gracias. Totalmente. Y agradecerle a todas las personas que nos siguieron el día de hoy. Estén atentos a la programación de Play durante la semana. Vienen cosas muy interesantes. Dentro de eso un programa mío, si Dios lo permite. Y, eh, y agradecerles a todos los que nos siguen por Transformación Estratégica un sábado más. Muy buenos días a todos y nos vemos el próximo sábado en un nuevo programa de Transformación Estratégica. Una oración, una sonrisa en este día. El corazón se Y en el lamento será el amor Siempre nuestro guía